Hola, ¿qué tal? Gracias. Gracias por de nuevo acompañarnos en este encuentro de TVNCTV y New York es otra cosa. Más incertidumbre. Suspende en ruta del juicio político al gobernador Cuomo de Nueva York, que ya renunció. Ya no es noticia el gobernador Cuomo. Andrew Cuomo, gobernador demócrata saliente de Nueva York, ya no tendrá un juicio político pues el presidente de la Asamblea Estatal, Carl Heshti, sorprendió al decir que suspenderá la investigación argumentando que era innecesaria después de que anunciara su renuncia hundido el gobernador por un escándalo de presunto abuso. ¿Cuál? La Asamblea suspenderá su investigación de juicio político a raíz de la renuncia del gobernador que entrará en vigor el 25 de agosto, dijo Histie en un comunicado emitido por su oficina. Decisión, según él, fue respaldada por sus compañeros demócratas que controlan la Cámara. Pero luego, algunos de ellos dijeron que no había sido así. El Estado de Nueva York merece un informe oficial sobre la investigación Dijo el asambleísta Tom Avinanti, demócrata de Worcester, quien forma parte del comité que dirigía la pesquisa y agregó que solo fue informado de la suspensión en la mañana cuando el gobernador renunció. Cerrar la investigación del comité en este momento es prematuro. El gobernador Cuomo ni siquiera ha dejado el cargo, dice el legislador. Los abogados de la Asamblea concluyeron que la Constitución de Nueva York no le permitía actuar para acusar a un funcionario que ya había renunciado a su cargo. Argumentó Histi. Más tarde, en una entrevista con Capitol Tonight de News One, negó los rumores de que habría detenido la investigación como parte de un acuerdo con el gobernador. No hubo trato, dijo. Lo he dicho 150 veces y lo haré las 151 veces más. Según un informe independiente de 168 páginas presentado el 3 de agosto por su otrora aliada, la fiscal general Letitia Jans, Cuomo acosó sexualmente o manoseó a 11 mujeres incluidas varias empleadas estatales, lo que él ha negado desde que estalló el escándalo en la primavera. Varias de las víctimas y algunos legisladores quedaron sorprendidos por el anuncio de Huxley, que se produjo cuando los miembros progresistas y reformadores presionaron para continuar la investigación aunque fuese solo para producir un informe público, dijeron fuentes al periódico The New York Post los seis miembros republicanos del Comité Judicial de la Asamblea dijeron en un comunicado que estaban indignados por la decisión de Agiste y pidieron que el panel al menos publicara un informe completo de lo que había descubierto hasta ahora. La decisión de la Asamblea de suspender su investigación de juicio político es una salida injusta. Viteó Lindsay Boylan, la primera mujer en acusar públicamente a Cuomo de mala conducta. El público merece conocer el alcance de las pechorías del gobernador y los posibles delitos. Sus víctimas merecen justicia y saber que no podrá dañar a otros. Los que buscaban el juicio político esperaban que una eventual sentencia le impidiera a Cuomo Postularse nuevamente a otro cargo público, además de las acusaciones de acoso sexual. La investigación de juicio político de la Asamblea estaba examinando, se si había metido sobre, si había mentido sobre el manejo de las muertes masivas de ancianos durante la crisis del coronavirus y abusado de los recursos del gobierno al hacer que empleados estatales ayudaran a producir y promover su libro crisis estadounidense, lecciones de liderazgo de la pandemia COVID-19 que vendió a Corona Publishing Group por 5,1 millón de dólares. También se buscaba saber si el gobernador había encubierto problemas de seguridad en el nuevo Mario N. Duomo Bridge que reemplazó al tradicional nombre Tapan City en honor a su fallecido padre. Con o sin juicio político, el futuro de Andrew Cuomo sigue siendo incierto. Al menos cinco fiscales de distrito en Manhattan y Albany, así como en los condados Nassau, Westchester y Oswego, están investigando las acusaciones contenidas en el informe de acoso sexual de la procuradora Leticia Champs. Brittany Commission, una de las 11 mujeres a las que, según ese informe, Cuomo acosó, presentó una denuncia en su contra ante la oficina del alguacil del condado capitalino de Albany. Sin olvidar que el FBI y la Fiscalía de Brooklyn están investigando a Cuomo y su gobierno por el manejo de las muertes masivas de ancianos durante la crisis del coronavirus, luego de que su entonces asistente principal, Melissa de Rosa, admitiera a los legisladores demócratas que los funcionarios habían encubierto el número total de fallecidos por COVID-19 en asilos de Nueva York. Necesitamos proceder para responsabilizarlo por las muertes en el asilo de ancianos y el trato del libro. Eso no va a desaparecer, advirtió el asambleísta Ron King, demócrata de Queens, uno de los críticos más abiertos del gobernador aún siendo del mismo partido. Lo del gobernador es como un catequieto o el partido no quiere que les remenen los muertos ancianos de los asilos. Pero esta investigación de los muertos del COVID en los diferentes hongos sobre todo en el Isabela del Alto Manhattan, donde hay cientos de muertos. No debe llevar solamente una investigación al gobernador, debe también investigarse a los funcionarios electos del Alto Manhattan que se mantuvieron de espalda y que todavía siguen silencio ante lo que pasó ahí y no han hecho ningún esfuerzo porque se investigue y se averigüe y se termine con el teatro que se ha montado con el gobernador. En tal sentido, Debe ser investigado el gobernador y Danis Rodríguez, la asambleísta Carmen de la Rosa, el senador eh, eh, Jackson y el congresista Adriano Espaillat. Que se investigue sobre todo los muertos del John Isabelita, que fue el más eh, el más lacerado con la cantidad de muertos en home que tuvo la ciudad de Nueva York. Ojalá que Leticia se motive y no le dé la razón al ex alcalde Rudolf Giuliani que dice que ella forzó la investigación en contra del gobernador Cuomo. Porque también aspira a la ñoña de la gobernación de la Babel de Hierro. Gracias. Dios con todos. Hasta nuestro próximo comentario. Bye, bye.